Bueno, yo voy a decir la verdad usted, mi hermano. Eso pudieran eliminarlo todo porque ninguno está en nada. Tenía desde que llegó a la presidencia eliminarlo de una vez. ¿Por qué? Porque son los primeros ladrones que habían aquí en este país. Antes ha podido eliminarlo ¿Por a eso. ¿Por porque son un atraco lo que ellos tienen. Para mí, para el trabajo que ellos hacen es mejor que lo eliminen, porque ellos no hacen gran trabajo. Está bien esto. Sí. Para mí sí. Que debe de eliminarlo. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. Bueno, en una realidad yo me lo encontré bien porque hay muchos hay mucho pobres que están pagando que se que un rico la hace. Y yo no voy de acuerdo que, que estén acabando con la humanidad. Hay muchos pobres que están pagando injustamente. Bueno, ellos sabrán lo que hacen, ellos son los jefes. Pues eso es una gloria para Dios. ¿Por qué? Ahí pues son todos ladrones, faiteadores, manos de delincuentes que había ahí. Un premio para Luis Abinader, pues, se, se lo ganó. Hace eso, eliminar a elimina esos ladrones. Porque esos ladrones son ladrones, cuando los hayan... Cuando no haya como robar, le ponen gancho a la gente, le ponen droga para poder sacarlo de la casa. Si te cogían contigo, agarran en tu casa y, te, y se meten a tu casa, rompen la puerta sin un fiscal y sin nada, y vienen pan y te ponen droga sin, sin tú tenerla. Claro que está bien la decisión. Tienen que eliminar a esa gente. Hasta que no eliminen a esa gente. Aquí la delincuencia no se va a acabar, pero los peores delincuentes son ellos mismos. Eso yo lo veo bien, porque aquí como quiera no se está haciendo nada. Aquí en los barrios no pudiera haber un punto de droga para que la juventud no se pierda. Esa droga hay que controlarla más. Porque sí, porque eso no están macuteando para ellos, robando fuerte. Muy bien está eso, porque ellos viven abusando de los piperos, entonces no se van donde tienen que irse. Muy bien eso.